Hola, mi nombre es Luis, vivo en Buenos Aires y un día de mi vida es como la de tantos otros Pero hoy sábado 25 de julio del 2020 es especial Soy técnico electrónico en mi propio taller, reparo electrodomésticos Pero hoy salgo temprano para llegar a mi casa con la familia Y luego hago lo que más me gusta ¿Qué me gusta? El mar, su sonido y la tranquilidad que le da el espíritu. La música celta y algún día realizar una película. ¿A qué le temo? Mm, le temo la soledad y a morir en el olvido. Si pudiera cambiar el mundo, lo haría un lugar más justo, si tuviera el poder de distribuir las riquezas y que no sean de algunos pocos. También me hubiera gustado vivir en la Edad Media o el Renacimiento de Europa. ¿Qué llevo en el bolsillo? Siempre llevo un pendrive, alguna herramienta por si necesito reparar algo de urgencia. Y lo más importante es la familia, el único bastión que preservar. Eso evitó la extinción de la raza humana desde tiempos primigenios. Soy recreacionista medieval, realizo y participo en ferias y kermeses, También hago caracterizaciones como si fuera un actor, pero nosotros le llamamos recreación interactiva histórica uno de tantos personajes que desarrollo hace más de siete años y lo realizo en las ferias comunales, llamadas medievales, muy populares en Europa y aquí en Argentina. Mis personajes son basados en la literatura universal, desde un Arturo Pendragón, un pintor de renacimiento italiano o el temible verdugo medieval histórico. Quizás sea mi alter ego, <ríe> y es el que suelo utilizar en las ferias actualmente. Tengo muchos personajes, algunos de fantasía y otros históricos, pero el que más utilizo es el temible verdugo de la edad media. La verdad que se extrañan los encuentros en las ferias, y ahora en cuarentena recuerdo y mantengo vivo la esperanza de volver a recrear e interactuar con el público y mis colegas. Mucha gente cree que la felicidad está en buscar lo económico pero la felicidad se encuentra a la vuelta de la esquina, en las cosas simples, así lo veo yo.